Hola, hola, que estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Scream, siguiendo dentro de este especial de Halloween ya hablé de Alien, ya hablé de Sensor y en esta ocasión toca hablar de Scream, un slasher dentro de este subgénero del terror, uno de los más conocidos esta película es una de las más populares dentro del slasher y, y bueno, además está a decir que... Justamente decidí hablar de esta película por ser un slasher, que es un subgénero dentro de, del terror. Me gustó, hasta ahí no me no, gustó tanto como pensé que me iba a gustar, pero está bien. Es una típica película de Halloween, la típica película de terror, prácticamente diría. Me parece correcta, está bien, tiene sus buenos puntos fuertes dentro de, de la historia, la verdad que eso no lo voy a negar va a lo que tiene que ir que es asustar y generar buen suspenso la verdad que en eso no, no le puedo tirar nada en contra porque lo hace bastante bien tiene sus problemitas en cuanto al ritmo en el que se va llevando la historia ya voy a hablar en spoilers sobre eso pero bueno, en general es una película disfrutable es una película ideal para las fechas de halloween si quieren ver una película de terror que por ahí no sea tan complicada como algunas que no sea demasiado sangrienta que no sea excesiva en algunos casos como otras películas de terror es una buena opción eh, está bien digamos está correcta es ideal para cuando no saben qué ver relacionado al género de terror bueno es probablemente la película ideal dentro de las que estoy hablando en, en este especial. El personaje de Scream, probablemente uno de los más icónicos, venía de hablar de del icono que es, fue y va a ser siempre el xenomorfo de alien. y en este caso la máscara del asesino de, de Scream es probablemente un símbolo de, del cine de terror Incluso de Halloween, porque es un disfraz bastante fácil de hacer. De hecho, el otro día estaba pensando si me tendría que disfrazar para Halloween. Cosa que nunca hice hasta ahora, pero no hay que cerrar la puerta. Creo que elegiría este disfraz. Porque es sencillo. Tipo, una... algo negro que me cubra completamente. La máscara y chao, nos vimos. Y está bueno fácil la verdad pero es un icono claramente es un icono esa máscara ese personaje es un icono Freddy Krueger Jason Michael Myers eh, también muy icónicos caras muy icónicas en el caso de de Jason y de Michael Myers máscaras en general esas caras esos esos vestuarios eh, son muy icónicos y bueno dentro de todos esos entra Claramente el personaje es Krim, que no tiene nombre O sea, no, no tiene su personaje un nombre, una identificación En cuanto a su personaje en realidad Lo que es muy loco, pero bueno No se puede negar que es un icono dentro de, del cine de terror No había visto esta película, como me pasó con tantas otras No, no la había visto De hecho, como comenté en Alien que me había pasado de que vi algunos pedacitos de la película pero no recordaba haberla visto completa eh, y al verla nuevamente, o al verla porque como mencionaba no recordaba haberla visto completa, es como si la hubiera visto por primera vez. Y acá no me pasó eso porque nunca vi Scream, pero me pasó algo parecido porque vi Scary Movie. Vi varias de las películas de Scary Movie y una, como saben, hace parodia a Scream. Entonces había momentos en los que claramente me acordaba de, de esas escenas. Y nada, me, me hizo como ese recuerdo. Nada que ver porque no era la misma película. Y la verdad que eh, está buena. O sea, tiene sus momentos estos que no... No me gustan dentro de las películas de terror. No es por hacerme un cinéfilo nivel 100, Super Saiyajin, como dice el pibe de Coffee TV. Para nada, lejos de eso. Pero este tipo de, de películas de terror, en específico el Slasher, que básicamente. Lo que no me funciona en este tipo de películas es en general la historia. Porque siempre es lo mismo de un personaje que está siguiendo a un grupo de personas con un cuchillo, con una motosierra, con un gancho, con lo que sea y las va matando, pero no niego que dependiendo de la película está interesante, pero la verdad que eh, a veces se cae en, en cosas muy estúpidas, de hecho en scary Movie estaba esta referencia justamente dentro de la parodia a elegir uno de los caminos para escapar y un camino señalaba eh, que se iba a salvar por ese lado el personaje y el otro señalaba que ibas directo a la muerte y el personaje que estaba escapando se quedaba pensando y elegía el lado de la muerte. Eh, de hecho dentro de esta misma película se hace referencia a a películas de, de terror Se habla justamente sobre eso Sobre que el personaje principal Nunca escapa por el lugar más fácil Sino que decide Complicársela de manera innecesaria Más allá de que no me guste Ese tipo de, de trama Dentro de una película De este subgénero en específico Está bien, al menos con Scream No, no me aburrí no, no me pareció una mala película En cuanto a eso Así que bueno, está bien Voy a entrar con spoilers, si no vieron la película vayan a verla, si ya la vieron pueden quedarse tranquilamente o no. Si no la vieron y no les interesan los spoilers y quieren escuchar, bueno, eso depende de ustedes, pero bueno, la advertencia está hecha. La historia de que va, hay un asesino con este disfraz, con esta túnica negra y la máscara de, de fantasma que empieza matando a Drew Barrymore, a Casey y al novio de, de Casey. Y bueno, a partir de ahí empieza una persecución, de alguna manera, hacia Sidney, que es nuestro personaje principal, Sidney Prescott, interpretada por Neb Campbell. Y en el medio, bueno, toda esta historia de intentar descubrir quién es el asesino, porque no lo saben, porque tiene esta máscara y sospechan de muchas personas dentro de este pueblo. Entre los puntos negativos, no me gustó dentro de la historia los dramas adolescentes, marcarlo como algo negativo en este tipo de películas, es como ver una película de, de Superman y quejarme de que vuela. O sea, es como innecesario, es obvio que van a pasar este tipo de cosas, pero más allá de que tiene que estar, porque son adolescentes, todos son adolescentes, calientes, drogadictos, bebedores de alcohol, es como que siento que le dan mucho lugar innecesario, y que podrían o haber hecho más corta la película. Que esto lo he comentado varias veces y no lo comenté en este podcast, en otras películas. Lo he comentado en Leatherbox o en mis reseñas en Instagram. La duración es clave en las películas. A veces media hora además es innecesaria. A veces le falta media hora a una película. Eh, saber manejar la duración de una película... Es importante y en este caso no siento que la duración haya estado mal, no, no voy a eso, pero sí que por ahí se podían haber ahorrado, no sé, 20 minutos, 15 minutos en escenas innecesarias de dramas adolescentes que no van a la historia porque mayormente pasan por la relación entre Sidney y Billy y esto de que no podían tener relaciones y, y su relación después de que... Sidney empieza a desconfiar de que Billy era el asesino. Y es como que, o sea, en un punto están bien porque van a lo que es la historia, pero por otro lado se hacen largas esas, esas escenas. Y no, no, no son por ahí tan necesarias, qué sé yo. Eh, pero repito, no es algo tan negativo, simplemente lo remarco un poco. Y a la vez va un poquito atado a la duración, no es algo que haya molestado en cuanto a la duración la película está bien con su duración creo que dura una hora 40 sin contar los créditos y, y todo eso tiempo neto de, de película está bien o sea está bien pero eh, lo contaría como algo negativo este temita de mucho drama adolescente innecesario dentro de eso un poco también de la mano el ritmo de la película siento que al principio Cuesta, cuesta la primera mitad, siento que se hace larga. La primera escena es genial, el arranque de la película es genial. O sea, todo lo que pasa con, con el asesinato de Casey desde que empieza, cuando la vemos sola en la casa atender el teléfono y cómo va avanzando toda la situación, es genial. O sea, ese comienzo es directamente firmar una hoja y leer que dice ¿Estás adentro de la película? Y yo firmando, sí, estoy adentro. O sea... Es una carta de presentación espectacular. Después de eso, cae. No me aburrí, no me pareció lenta. Esto es importante remarcarlo. Pero sí siento que es como que había baches. Iba por un camino en el que había baches y cada tanto... Vieron cuando van con el auto y, y se van encontrando baches y es como que... O oh, las calles empedradas, que son un fastidio. Bueno, en especial con la bici. Bueno. Eso, es como que la primera mitad de la película sin contar ese principio espectacular Va así, va como por el empedrado Está como así, todo temblando Bueno, no es lento todo ese tramo de la película Pero cuesta y se podría haber agilizado un poco más Después, ya voy a hablar dentro de lo positivo Sobre el final, es el mejor tramo de la película, la verdad La banda sonora... No me gustó, tampoco en específico esas partes como de metal, de, de rock pesado que aparecían las transiciones, horrible. Sé que se usa generalmente en este tipo de películas, pero no me gustó. Posiblemente por esta razón nunca haya entrado en este tipo de películas. Repito, es como quejarse de que Superman tenga en el traje una S gigante o sea, es así, es Superman, no, no hay que quejarse de ese tipo de cosas porque son así, o sea, son así en este tipo de películas, pero no me gustó, no no me gusta, de hecho hay un momento que recuerdo cuando la cámara hace como un acercamiento a, a la preparatoria, a, al colegio, no, escuela secundaria, ya he tenido esta duda varias veces en el podcast, no sé cómo se le dice, pero creo que es preparatoria, que empieza esa música de fondo medio metalera y va cambiando como algo más electrónico ahí, bueno lo aceptaba estaba, estaba interesante pero fue un pedacito después ya era todo igual y, y la verdad que no, no, me, no me atrae ese tipo de, de banda sonora lo marqué como algo que, que no me gustó dentro de la película no me gustó La muerte de Tatum que nombre raro Tatum me acordaba de Channing Tetum, la verdad, pero me dolió la muerte de, de ese personaje. Porque además, hablando del típico estereotipo, que como mencioné anteriormente, se hacen bastantes referencias a otras películas de terror en general, y se tiene en cuenta, o al menos la película es consciente de que es una película de terror. Y los personajes hablan sobre esto, de hecho, el personaje de Randy, que sabe sobre películas de terror... Se pone a hablar sobre las reglas en las películas de terror, que no tenés que hacer tal y tal cosa. Y es como que la película va por ese lado. O sea, es consciente de que pasan esas cosas y no va a mostrarlas como algo negativo. Va como, es esto y somos esto y está bien. Y dentro de eso, el personaje de Tatum, interpretado por Rox McGowan es la típica rubia, tarada, bronceada que va a morir tiene ese estereotipo o sea cuando aparece me dio esa, esa sensación pero mientras va avanzando la historia no no es ese personaje o sea al menos a mí no me dio la sensación de que sea la rubia tarada bronceada la verdad es un poco más inteligente y centrada que las típicas chicas que en este tipo de películas mueren al toque después en su muerte la verdad que Dejó bastante que desear Yo sé que era una situación difícil No sé qué hubiera hecho yo en ese momento la verdad Y se defendió bastante bien Pero tenía otras cosas ahí como para tirarle al asesino Y su muerte es bastante estúpida Fue genial, la verdad no me la esperaba esa muerte Dentro de esta película Fue una muerte original, si se quiere Pero fue rara Como que se podía evitar pero no me gustó, no, no me gustó que muriera su personaje. A ver, ahora me arrepiento por ahí de, de haberlo puesto como algo negativo dentro de la película. Pero siento que fue un personaje que podría haber sobrevivido. Yo sé que había que matar a alguno más. Eh, pero podría haber sobrevivido tranquilamente. Eh, me, me dio pena en un punto de que, de que mataran a, a Tatum. Y, para terminar... Con los puntos negativos Probablemente lo que menos me gustó de la película Que fue Stu El personaje de Stu Lo odié Y no me pasa De que no me gusten personajes Generalmente cuando No me gustan personajes en las películas Lo destaco como algo general O sea Como que no me gustaron estos personajes O este tipo de personajes No me gustan pero no voy directo a un personaje en específico A casi O sea Imbancable. Cuando empieza la película es como que bueno, es así como tenemos el estereotipo de, de la chica que va a morir rápido, tenemos el estereotipo del chico popular, tenemos el estereotipo de la chica virgen, el pibe que sabe de, de las películas de terror y todo eso. Él entraba dentro de, de ese estereotipo del de, de pibe estúpido, o sea, del pibe medio fumado que también muera el toque, pero no no me gustó, o sea su personaje en general cuando va avanzando la película no no me convencía y para colmo el plot twist de que él estaba detrás de todos los asesinatos junto a Billy no me, no me gustó, o sea no me cerró porque el personaje ya era un personaje que no me gustaba, pero no me gustaba Dentro de en su personaje Digamos, o sea Si quedaba ahí y moría Antes de, de la revelación Digamos, bueno, está bien Era un personaje más que no me iba a gustar Como tantos otros No dentro de esta película, sino en general En todas las películas, pero al estar involucrado en los asesinatos Y además al no tener un cambio Porque por momentos cuando se da esta revelación Y empiezan a hablar ellos con Cindy Es como que lo ves medio psicópata Y que deja de ser un poco estúpido Pero a la vez sigue siendo estúpido Y dice poludeces dentro de, de ese clímax de la película Y no, no me gustó No me gustó y, y la verdad que le sacó muchos puntos Que, que estuviera detrás de, de todo el plan No no me convenció, no, no me terminó de cerrar eso Pasando a los puntos positivos, porque esta película tiene cosas buenas, como lo mencioné anteriormente, el principio de la película es genial, o sea, es genial. Está muy bien trabajado, está muy bien filmado, está muy bien llevado. Genial que hayan elegido a una actriz de renombre para hacer eso, porque es Drew Barrymore, que para esa altura estaba empezando a ser conocida, supongo, y de hecho es el nombre más conocido. Dentro del elenco. Junto con Courtney Cox. Que en ese momento estaba con Friends. El resto es como que no. O sea. Que aparezca. Y la maten. De entrada. Además. En la promoción. Y los pósters Y en todo eso. Aparecía como un personaje principal. Y lo que menos te esperas. Es que muera. Además. La verdad que. Parece que va a sobrevivir en un momento. En varios momentos parece que va a sobrevivir. Y, y no pasa. Y la verdad que. Para empezar. Está muy bien. O sea. Realmente es un un muy buen comienzo para la película la verdad que ese inicio en la película está muy muy bien, es genial me gustaron el resto de los personajes hablo del resto de los personajes justamente sacando de ese grupo a Stu me, me, me parecieron buenos personajes realmente no tienen un desarrollo espectacular súper profundo pero están muy bien para lo que es la película no los sentí sobreactuados no los sentí no los sentí con actuaciones malas, o sea están bien, están correctos para lo que es la película. Todos. Courtney Cox también tiene un personaje que aparece como medio secundario, terciario, como que no va a tener importancia y termina teniendo mucha importancia. Eh, el camarógrafo que estaba con, con ella. Todos, o sea, el grupo de, de amigos que están con Sidney. Eh, la verdad que muy bien. Incluso el policía, eh, ¿cómo se llamaba? Eh... Dewey, creo que era Dewey. Dwight, porque en un momento menciona que su nombre es Dwight. Me pasó de que no me, no me convencía por algunos momentos, pero un personaje que estuvo bien, me gustó. Pero en general estuvieron todos bastante bien, menos tú, Así que es un punto positivo. Esto que mencioné antes también de la conciencia de la película, de la historia de entender que están dentro de una película de terror, hasta se menciona en un momento, Billy lo menciona, estamos dentro de una película de terror, o sea que sean conscientes, no conscientes, porque los personajes no lo son, pero que la película misma sea consciente de que es una película de terror, me pareció perfecto, o sea, me, me pareció algo muy interesante dentro de, de la historia. El giro estuvo muy bien, o sea, realmente no sabía quién era el que estaba detrás de, de la máscara. En un momento pensaba que era Dewey, sospechaba de, de Randy, no sé por qué, sospechaba de Billy después de que de que lo hayan liberado, cuando no pudieron culparlo la primera vez que lo detuvieron por ser un claro sospechoso en uno de los ataques que, que tuvo Sydney. Igualmente seguía sospechando y bueno, terminó siendo uno de, de los que estaba detrás de, de todo este plan, junto con Stu, que... Probablemente es el que más me haya sorprendido Y me sorprendió, me disgustó por cómo termina siendo el personaje de Stu La verdad, pero no, no me pareció mal O sea, como plot twist está bien Y en general está todo bien eh, Además, como termina también Porque parece que Randy en un momento muere Pero sobrevive, parece que va a morir de vuelta y sobrevive Cox también, su personaje Gale Parece que muere y sobrevive y termina matando a Billy y no lo termina matando. Y al final sobrevive y lo mata a Sidney. Y de hecho. Hablando de esto. De que la misma película tiene conciencia. De que sabe que es una película de terror. Ahí el personaje de, de Randy. Menciona que. Bueno ahora. Seguramente Billy va a dar un respiro. Y va a seguir vivo. Entonces vamos a tener que matarlo. Y hace eso Billy. Y ahí. Y ahí. Sidney, bueno, lo liquida Me gustó el giro, estuvo bien y estuvo en general muy bien en todo ese final, esos últimos 25 minutos eh, estuvieron muy bien, son muy frenéticos y la verdad que lo mejor de la película eh, es como que va todo con un ritmo ideal para, para lo que está haciendo la historia y la verdad que eso me, me gustó mucho y para terminar, dentro de lo positivo el terror, la verdad que no hay que olvidarse que es una película de terror Y la verdad que en ese aspecto está muy muy bien Hay unos muy buenos sustos, eh, la verdad que no me asusté en general por el personaje Que acá descubrí que se llama Ghostface por su cara de fantasma Está acreditado como Ghostface Hay un par de momentos en los que me asusté con él Pero no tanto por por el personaje sino por la situación eh, no por ver su cara que la verdad no me da miedo sino por la situación en general y está bien o sea tiene sus buenos sustos, eh, la atmósfera que se crea en algunos momentos está bien y eso ayuda bastante así que eh, compro compro eh, como dije al principio es una película ideal para halloween es una película de terror clásica está bien o sea en cuanto a su estructura y en cuanto a su historia es genial que, que funcionen los, los sustos y, y el terror en general en la película Que es lo que tiene que funcionar Y las muertes me gustaron, o sea, estuvieron bien eh, No fueron algo muy loco, sencillo, aceptable La más loca por ahí fue la de Tatum Que fue como nada que ver al, al resto, pero en general bien O sea, lo típico de un loco persiguiendo a un montón de personas con un cuchillo Y bueno, hasta acá mi reseña de Scream mi calificación es de 6.5 sobre 10, un poco baja para lo que generalmente otorgo en calificaciones a las películas, pero bueno, como mencioné anteriormente, no me gustó demasiado, pero está bien, o sea, es una película correcta, así que ahí va mi calificación y siento que es una película ideal para estas fechas en las que buscan las personas ver películas de terror, creo que es una película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 Justo en la mitad de este especial quedan dos episodios más, dos películas más, no las voy a mencionar para que siga ahí siendo sorpresa, pero ya van a llegar estas dos películas que son las últimas dos dentro de este especial de Halloween en el podcast. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.